Ya me cansé de esperarte, darte, debí hace rato olvidarte, darte lo que me diste a mí. Yeah. Me da ya no hay nada balazo a ti por mala disculpa que lo digas sí. bien destruido soy un infeliz, egoísta fui porque quería yeah. que te quedaras para mí. Ya no insisto, puedes morirte, ay Así que no vuelvas a llamarme, no Sin darme cuenta tú te viraste, Fuiste solo pasajero y yo era el bus, tú te quedaste Para mí no es desespero, al contrario, te lo que yo más quiero, vete Ya no vuelvo a vete, ya no vuelvo a vete yeah. Ya no vuelvo a vete Sabe lo que tiene hasta que lo pierde Nunca te tuve y por eso no me sorprende Yo no aguanto el desespero, no creo en amor sincero, sincero está mi cuenta y mujeres no hay sin dinero y Ya me cansé de esperarte, darte Debi hace rato olvidarte, darte Lo que me diste a yeah. mí, Me da ya no hay nada, balazo a ti por Casi, bien destruido, soy un infeliz. Egoísta, fui por querer yeah. que te quedaras para mí. Yeah. Y desaparece de mi vida, hazlo por favor. Yo tengo unas ladies de fuego y no dan amor. Me rinden cuenta y dan placer. Hazme el favor y vete, si es por mí, alejate Tengo cinco horarios, pa' mi estás muerta, ya te enterré Ni que vuelva mil veces, ni lo te amo, que dice. La mierda en el retrete, mujeres son actrices Y ya no vuelvas más, baby, ya no más, na' Lo peor es que te odio, pero me encantas Mi deseo por ti no se va, va, va Aunque se fresa, sé que te gustan los gangsta' Ya me cansé de esperarte, darte Te hace rato olvidarte, darte Lo que me diste a mí, yeah. Me da ya no hay nada Balazo a ti por mala, disculpa que lo diga, yeah. sí Bien destruido soy un infeliz Egoísta fui por querer, yeah. Que te quedaras para mí, yeah.